Cristian, primero que nada excelente temporada invernal, ahora ser el Caribe, ¿cómo ha sido eso para ti? Eh, no, bueno, sí, eh, primero que todo, o sea, gracias a Dios porque eh, sin Dios no somos nada, entonces eh, muy contento, muy emocionado de estar aquí representando, eh, lamentablemente no mi país, Panamá, que no está participando de ser el Caribe, pero contento de representar un país eh, tan bonito como es la República Dominicana, que me ha, me ha querido y me ha adaptado eh, a, lo, a, a lo largo de los años, entonces, eh, nada, estoy aquí muy contento, muy emocionado representar y, y ojalá podamos conseguir la corona. Ser el Caribe la primera, cómo has visto el ambiente hasta ahora? Eh, bueno, ayer tuve la oportunidad de estar en la inauguración, es algo muy bonito, es algo es como cuando eh, los niños, a una, una inauguración de un torneo de los niños, donde hay fuegos artificiales, hay música y todo, entonces es algo muy emocionante, entonces eh, ojalá podamos transmitir esa emoción y esa, esa alegría y el positivismo hacia el juego de hoy. Eh, has dado muchas vueltas en los últimos años, eh, receptor de los bravos, cotizado, luego el experimento de ser pitcher también. Eh, ahora ha terminado ese experimento. Háblame cómo ha sido todo eso para ti. Eh, bueno, sí, eh, la vida o sea, ha dado muchas vueltas, entonces. Eh, a mí me tocó en los últimos dos, tres años estar en varias de esas vueltas, entonces nada, yo siempre me mantuve positivo, como dijiste, fui eh, un receptor muy, muy cotizado, eh, fui un experimento donde intenté ser lanzador por una temporada. Eh, o, o seguir haciéndolo de super utility eh, o sea, no, no fue de la manera que no salió de la mejor manera como quise entonces eh, decidí volver a la receptoría y bueno, eh, me mantuve trabajando fuerte eh, antes de llegar de unirme a las Águilas Cibaeñas y, y bueno, el trabajo fuerte eh, eh, dio su recompensa ¿Sientes una nueva dedicación a la receptoría y al bateo? Eh, sí, claro, eh, o sea, es lo que siempre he hecho fue lo que, es lo que siempre me ha gustado es lo que he hecho desde niño entonces o sea, siempre eh, voy a tener el amor por, por la receptoría y, y el bateo. Nueva oportunidad de Milwaukee ahora. Sí, eh, nuevamente eh, digo, eh, agradecido con Milwaukee por la oportunidad que me están dando de, de ir a los entrenamientos, a pelear un puesto y, y obviamente... Eh, o sea, estar en una organización, ¿no? Es eh, un nuevo comienzo para mí, es eh, una organización de nueva. Y, como te dije, es un nuevo comienzo ya que eh, estoy siendo receptor nuevamente. Entonces, obviamente es algo que nunca se me olvidó cómo hacer. Y, bueno, eh, contento con la oportunidad con ellos.